Erili Marmolejos, nutrióloga clínica, especialista en obesidad y sobrepeso, nutrición bariátrica y nutrición deportiva. Consulta en el Centro Especializado de Nutrición Integral, CENI. Con ustedes, en diálogo matutino, la doctora Erili Marmolejos. Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Y como lo prometido es deuda, tenemos en la mañana de hoy con nosotros a la doctora Eridri Marmolejos. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo buenos se días. siente? Buenos días. Muy bien, gracias. Doctora, su especialidad es obesidad y sobrepeso. Yo soy nutrióloga clínica, ahora ya completando una maestría en obesología y dietética, ¿sí?, entonces, nosotros trabajamos toda la parte nutricional de la familia, o sea, trabajamos lo que son los hábitos nutricionales, el seguimiento nutricional en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Pero, claro, nos enfatizamos más en la parte de el obeso, tratamiento eh, para pérdida de peso, para control de peso. ¿Cuál es la diferencia entre una persona sobrepeso y obesa? Porque uno cree que todo el mundo está sobrepeso. Sí, realmente todo el que se encuentre por encima de un peso adecuado para su talla, se encuentra en sobrepeso. Nosotros utilizamos unos parámetros eh, determinados por el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Entonces, todo el que se encuentra en un número de 25 a 30, eh, cuando hacemos esa relación, está en sobrepeso. Todo el que está de 30 en adelante está en obesidad. Diferentes grados. Hay una obesidad grado 1, grado 2, grado 3, que es ya la obesidad mórbida. Se le llama mórbida porque se relaciona con enfermedades, la aparición ya de enfermedades. Uno no se explica cómo es que pues hay tantas personas sobrepeso y ahora vemos la proliferación de los gimnasios. Sí. ¿Cómo se explica este fenómeno y por qué en los últimos 20 años hemos visto cómo se ha incrementado la cantidad de personas que están obesas o sobrepeso? Así mismo es, o sea, la tasa de sobrepeso y obesidad se ha incrementado a nivel mundial. Aquí en República Dominicana también los casos de sobrepeso han subido de forma alarmante eh, porque es una combinación de muchas cosas. Es que el mismo estilo de vida, aunque hayan gimnasios, es más difícil sacar el tiempo para ir al gimnasio. Pero no solamente gimnasio, para incluso caminar. Eh, es difícil encontrar una persona que se vaya caminando al trabajo es muy complicado porque el tiempo no me va a dar, tengo que llegar rápido, entonces cojo un vehículo. Entonces es una combinación de muchas cosas, no tengo tiempo para preparar mis alimentos, tengo que comer lo primero que aparece, eh, además de que poco a poco pues, se, se han ido instaurando hábitos que hemos adaptado de otros países, que también nos ha llevado a, más, a consumir más comidas rápidas y cosas así que poco a poco pues en conjunto aumentan esos, eh, esa tasa de sobrepeso y de obesidad a nivel mundial. Según la OMS, eh, desde el 2014 hasta la fecha o en adelante o en ese momento en el mundo habían aproximadamente 41 millones de niños sobrepeso. ¿Por qué se ha incrementado tanto desde el 1980 hasta el 2014? Obviamente no la cantidad de personas porque el mundo sigue creciendo, pero sino el porcentaje de niños proporcionalmente. proporcionalmente. Uh -huh. Mira qué pasa, con la obesidad hay un factor importante y es el factor genético hereditario. Se ha descubierto que realmente hay un gen de la obesidad que se traspasa generación en generación, pero además de eso está en la herencia de los hábitos. O sea, se discute mucho qué tanto es que ese niño heredó la, eh, la obesidad, porque sus padres son obesos O qué tanto es que ese niño aprendió los hábitos en la familia Aprendió a comer mucho, aprendió a comer comida rápida Entonces es una combinación de los hábitos que aprende en su casa Y de lo que está heredando genéticamente Y por eso esos casos de obesidad infantil han crecido muchísimo Los países líderes en obesidad infantil y también de adultos son Estados Unidos y México Ellos se disputan un año, uno tiene más y otro tiene menos Pero siempre ellos dos van en disputa pero ya los países de Latinoamérica cada vez estamos más cerca de alcanzarlos. Y eso es lamentable, muy penoso, porque son niños que en un futuro cercano van a ser eh, jóvenes enfermos, con enfermedades de adultos mayores, van a ser diabéticos, hipertensos, van a tener muchísimas complicaciones que no deberían tener por su edad. ¿Qué consejo usted le da a un padre que tiene niños pequeños ¿Cómo ellos identifican posible de que esos niños puedan pues, ser obesos o tener sobrepeso? ¿Y qué consejos nutricionales para poder evitar eso? Con los niños hay varias cosas que hay que considerar desde que nacen. Porque, por ejemplo, los niños prematuros tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad en algún momento de su vida. O los niños que nacieron con muy bajo peso. Y es paradójico, uno dice, pero ¿cómo un niño que nació con poquito peso después te desarrolla? Pero es así, porque fisiológicamente se dan unos cambios en el niño que lo predisponen a obesidad. Entonces, esa es una cosa que hay que tener pendiente en los niños eh, prematuros y bajo peso. Pero también la lactancia materna tiene un efecto protector contra la obesidad. O sea, que el niño que es amamantado desde pequeñito tiene esa ventaja de que es menos propenso a desarrollarla pero todo va a ser eh, basado en la crianza, en cómo yo desde ese niño empiece a comer alimentos que yo le enseño a comer. No sobreestimular la ingesta. Hay madres que se preocupan si el niño no se come el tazón completo de puré y se lo quieren entrar a la fuerza. Entonces eso predispone a que el niño aprenda a comer grandes cantidades. Entonces hay que darle cantidades de acuerdo a lo que necesita. Para eso está el pediatra, para orientarlo, para eso estamos los nutriólogos. Entonces buscar ayuda, enseñarle al niño a comer de todo, vegetales, las frutas y en cantidades adecuadas. Y ya entonces, luego que va el niño creciendo, identificar esas conductas en un niño que tienda a comer por encima de que le gusten mucho las cosas, los dulces, las cosas fritas. Entonces, ir orientándolo y buscar ayuda en el momento que consideren para no dejar que llegue a desarrollar algún trastorno de la alimentación. Y si por alguna razón se identifica cierta ansiedad o cierta tendencia de querer comer, comer, comer, comer más... ¿Cómo puede un padre de familia contrarrestar eso, eh, considerando de que las dietas y la comida saludable, eh, aunque parezca irónico, resulta un poco más costosa? Mira, eh, con la parte de costosa, pues, eh, es una percepción, yo pienso, que nosotros tenemos porque es lo que hemos aprendido en el tiempo. Llevar dieta es caro, pero realmente la dieta, o la dieta es un término que no se debe utilizar como tal, porque dieta es lo que yo coma diariamente, no necesariamente para perder peso, pero así la conocemos. La dieta se debe adaptar al bolsillo de cada persona, a los gustos de cada persona. Entonces esa parte se puede manejar. En el niño, cómo manejar la ansiedad es un poquito difícil, porque no podemos utilizar medicamentos, no son recomendados, no están aprobados por la FDA. Entonces, es más manejo psicológico, ver qué le está desencadenando la ansiedad a ese niño, si está pasando por una situación familiar en el colegio. Y entonces, tratarlo a nivel psicológico para, para manejar esa, esa ansiedad. Eh, y, como te digo, buscar ayuda. O sea, el padre que crea que se le está saliendo de la mano, que el niño está comiendo de más, y por más control que le ponga, no puede lograr que el niño vuelva a comer como debe ser, pues debe buscar ayuda. Porque realmente para eso estamos los especialistas en el área. Para los adultos, eh, pues la gente tiene una creencia de que, pues si come saludable, no necesariamente tiene que hacer ejercicio. El hacer ejercicio y, la, y comer saludable vienen de la mano o se puede hacer una del otro? Por ejemplo, hacer ejercicio y no comer saludable. Uh -huh. Es una combinación porque es un estilo de vida que no es solamente comer o ejercitarse. El estilo de vida incluye ambos. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el ejercicio se estimulan unos mecanismos en nuestro cuerpo que ayudan a que aunque yo esté comiendo, quizá me sobrepase un poco con, con la cantidad que comí. Con ese ejercicio yo contrarresto ese efecto que pueda tener la alimentación, además de que tiene otros beneficios aparte. Mejora la circulación, por ejemplo, el ejercicio mejora la circulación, mejora la función del corazón, eh, va a bajar los niveles de colesterol en sangre y muchísimos otros beneficios que combinados con una alimentación saludable pues es lo que nos da realmente un, un mayor efecto en la salud. Así que realmente la, la recomendación es combinar el y qué ejercicio el que a ti te guste. Si te gusta caminar, si te gusta correr, nadar, ir al gimnasio. Hay personas que me dicen: yo no voy al gimnasio, a mí me aburre. No vayas al gimnasio, sal a caminar, sal a correr. Tú entonces adaptar el ejercicio para que no resulte una actividad tediosa, sino que sea algo que además te ayude a relajarte. Muy bien, eh, doctora. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, usted nos va a dar algunos consejos sobre cuáles comidas son las más dañinas para los adultos y cuáles bebidas pues la gente le gusta tomar mucho su traguito especialmente hoy Kevin para de fin de semana no se vaya manténgase en sintonía que en breve regresamos con más consejos de la doctora Estás viendo Ready Television, Canal 6. Bien, estamos de vuelta y como le prometimos, pues la doctora Erilimar Marmolejos, especialista en obesidad y sobrepeso, nos va a dar algunos consejos sobre qué tipo de comida nos hacen daño y qué tipo de bebidas. Doctora, con relación a la comida, la gente dice, no come arroz porque el arroz engorda, pero los chinos no comen, comen mucho arroz y no engordan. Así mismo, mira, eso es bien eh, interesante porque los chinos comen... Más arroz que nosotros incluso, pero es la forma como ellos lo preparan. Es eh, un arroz sin sal, es un arroz al vapor, entonces es, esa es la diferencia, sin aceite. Pero realmente el arroz no es un alimento malo, es un cereal y es un cereal importante. Eh, la carne, la habichuela, o sea, nuestra dieta como tal, como dominicanos, no es mala. Lo que pasa es cómo la preparamos y las cantidades que comemos. Es difícil tú decirle a un hombre, ok, te puedes comer el arroz, pero solo una taza. Sabes que estamos acostumbrados a ver unos platos que le llamamos lomas loma. de arroz, una loma de arroz. Y el es. Pico Duarte. Entonces es eso, es como lo combinamos. Por ejemplo, un arroz acompañado de espaguetis, por ejemplo, estamos dando dos fuentes de carbohidratos. Y ¿sí? dónde está la proteína, dónde está la vitamina, lo mineral. Entonces es combinar ese plato de forma que sea equilibrado. Por ejemplo, el arroz con la habichuela, la carne y una ensalada, ahí tenemos todos los grupos de, nutri de alimentos pero, y si lo comemos en cantidades moderadas, está bien. De los alimentos que más tenemos que cuidarnos son de los alimentos fritos, especialmente de los fritos en aceites recalentados, o sea, las frituras de la calle. Las empanadas. Las empanadas, porque estos son ácidos grasos saturados y esos ácidos grasos, se van a los vasos sanguíneos, que es lo que transporta la sangre, y forma unas placas que lo van tapando. Entonces, eso lleva posteriormente a infartos y a problemas de circulación, a acumulación de colesterol. Eh, también los azúcares, los alimentos muy uh, azucarados, hay que tener mucho cuidado. Los refrescos de botella, los jugos de cartón, aunque digan sin azúcar, muchos de ellos sí la tienen. Entonces, esos niveles de azúcar pueden dañar nuestro sistema de manejo del azúcar en sangre y desarrollar diabetes. Además de que llevan a sobrepeso porque el azúcar tiene muchas calorías y eso se va guardando en el cuerpo en forma de, de grasa. Eh, entonces básicamente es combinar, tener una alimentación balanceada. Las frutas, los vegetales no deben faltar porque ahí es que están las vitaminas y los minerales que de, eh, permiten, todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Sin ello no podemos vivir. El agua es importantísima también porque también interviene en todos los procesos de nuestro cuerpo. Entonces, un día más que otro, una comida de la calle no importa. Está bien si yo llevo un estilo de vida balanceado sí, permanentemente, pero no debe ser lo habitual. ¿Y las bebidas que nos gustan tanto los dominicanos, especialmente las cervezas? <risa> Mira, con la bebida es gracioso porque mucha gente va y me dice, no, porque el alcohol quema la grasa, entonces yo me puedo beber mi traguito. No, todo lo contrario. <risa> el alcohol aporta muchísimas calorías, incluso más calorías que las proteínas y que los carbohidratos, sorprendentemente, entonces engordan también. Y... La cerveza, el whisky, el ron, todos los tipos de bebidas aportan calorías, no queman calorías. Entonces sí engordan. Además de que eh, pues tienen los otros efectos nocivos, deshidratan mucho y por eso hay que controlarlo. En personas que estén controlando el peso es importante disminuir la ingesta de alcohol. Y si va a tomar algún traguito pues preferiblemente un vino. Porque el vino eh, tinto tiene eh, el beneficio de que tiene flavonoides, que le aporta la uva, y esos son antioxidantes. Entonces tiene ese efecto benéfico, pero en cantidad moderada también. <risa> no en cantidad industrial. Nunca exceso. Doctora, por último, que se nos acaba el tiempo, ¿qué usted opina de la situación social, económica y de seguridad ciudadana que... Atraviesa la República Dominicana. <risa> Pero qué interesante. <risa> ¿Qué usted opina? Mira, realmente sí estamos viviendo una época un poquito difícil en cuanto a seguridad. Eh, Salimos a la calle con un poco de miedo, y yo creo que nosotros desde nuestros hogares podemos poner nuestro grano de, granito de arena educando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, enseñándoles lo que no es tuyo, tú no le debes poner la mano, la vida de la gente se respeta. Entonces, nosotros ayudar al gobierno, pues en esa parte de nosotros también contribuir a, a mejorar la calidad de vida de. Él. Doctora, muchas gracias. El tiempo no nos da para más, lamentablemente. Le damos las gracias por su participación y los consejos. Esperamos que usted nos envíe sus cápsulas de salud para aportárselas a los televidentes. Muchas gracias por la sintonía. Que tenga un buen fin de semana.